Presidente, nosotros hablábamos de la eh, desplanificación eh, que históricamente eh, la forma como nos hemos manejado nosotros en la República Dominicana. Y hoy yo quiero referirme brevemente a esta situación. Nosotros, eh, los que tenemos la bendición de Dios que nos permite utilizar este aparatito que tenemos aquí nosotros colocado... Y esa pantalla que te carta. Correcto, que se llama micrófono y que podemos eh, comunicar. Debemos hacerlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, este espacio puede estar llegando, a esta hora pueden haber tres televisores. ¿Verdad, Antiguo? Uh -huh. Tres televisores conectados a nosotros, pero esas tres televisores, que posiblemente hayan ocho o diez personas viéndonos a nosotros, a quienes les agradecemos y nos quitamos el sombrero, que nos prestigian con su teleaudiencia, para, esos diez para esas diez personas que nos están viendo ahora, tenemos nosotros que comunicar, pero comunicar con calidad y con mucho cuidado. Para utilizar estos micrófonos eh, hay que ser respetuoso cuando nosotros iniciamos este espacio, y Sergio hace dos semanas dijo que este es un programa que hasta los médicos lo recomiendan, como yo digo de Aguarrandi, uh -huh. que hasta los médicos recomiendan este programa porque no hace daño. Y no hacer daño es que nuestros comentarios, nuestros análisis que hacemos cada día en este espacio, lo hacemos consciente de lo que estamos haciendo, pero también consciente de que con ello podemos formar, podemos orientar a esos que diariamente nos prestigian con su teleaudiencia. Como comunicadores debemos ser respetuosos y hacer el uso correcto de estos medios que Papá Dios y esta empresa pues, nos ha permitido utilizar para orientar, para formar, para educar. Debe ser ese el uso que se le debe dar a estos micrófonos, a estos medios. Nunca para manchar la honra de nadie. Con un comentario, un simple comentario que hagamos nosotros en este espacio de alguien, de una persona de un profesional, de una empresa o llámese como se llame no podemos, ni imaginamos nosotros el daño que puede causarle así como también el favor que puede causarle pero de todas hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros comentamos en los medios en los que participamos porque eso los suerte. medios son para orientar no bueno. para desinformar son para educar eso es así entonces cuando decimos que este es un medio que es recomendado por los médicos, es precisamente por eso, porque no hacemos daño. Nuestros invitados que se sientan aquí en esa sala, en ese sillón, son invitados y son tratados como tal. Pero así como invitados tratamos los temas que nosotros comentamos aquí. Lo hacemos con todo el cuidado del mundo para evitar tener que dañar honra. Mira yo quiero hacerle un llamado, un llamado con mucha humildad, porque tal vez somos sí. nosotros lo que estamos de los, equivocados de de equivocados o tal vez de los más nobles comunicadores que estamos en los medios. Y como aquí hay gente Hasta, vieja en pero esto. ¿no? Exactamente, como aquí hay veteranos que sí. se lo saben todos que se lo saben todos, por eso nosotros sí. con mucha humildad podemos pues decir que tal vez somos los más nobles, pero como nobles tratamos de hacer las cosas bien hechas entonces le invitamos a usted que es un veterano o a ustedes que son veteranos también a poner esos ejemplos a nosotros para que mañana nosotros eh, podamos imitarlos a ustedes de manera que vamos a hacer el uso correcto de estos medios para no dañar honra, para no dañar profesionales, que usted y yo no sabemos el sacrificio sí. que han hecho para lograr eh, hacer un nombre en base al trabajo, la decencia. en base al, al, al sacrificio, la decencia, a la honestidad, sobre todo humildad. eso tiene un costo. Humildad. Exactamente, eso tiene un costo. Y no es verdad que ni Sergio Romero, ni Víctor, ni Antigua, ni, ni Alberto, ni, ni Ezequiel, ni ninguno de los que pertenecen a este equipo, a estos medios, tienen el derecho a dañar la honra. Eso es verdad. Digo nosotros, pero tampoco ustedes o los demás eh, comunicadores que tenemos tienen ese derecho. Hay que tener mucho cuidado para no verse envueltos en una situación que después se pueden arrepentir. Así que mucho cuidado con el uso que le damos a este aparatito eh, que llamamos micrófono y que esta empresa nos da la oportunidad de nosotros diariamente poder comunicar para educar y formar. Mira, eso, eso es importante que se sepa. Porque el, la comunicación es uno de, de los métodos que más importantes de la vida social. Desde, de que, desde que salimos de las cavernas, ya empezamos a comunicarnos y a hacer de uso, ahora con esto uso masivo de la comunicación, redes sociales, televisión, radio, eh, Muchos de nosotros utilizamos esto, como dice Víctor, este micrófono, no solamente para informar, sino para eh, hacer uso hasta tácitamente de, de presión y de chantaje. No, no quiero decir que el caso que he referido, en el cual yo vine aquí, yo vi, eso, yo vi una, una presentación en un, en un canal de televisión de regional y... Y de ese momento pensé, no es esa persona que está ahí, eso soy yo. Y, y, y dije, pero Dios mío, para, para hacer un tipo de, de, de acusación, porque ya era ese, ese, ese, ese ribete que había ahí, era una acusación. O sea, no, era, no es una, una denuncia ni una, ni una, ni una información, ¿verdad, Víctor? Era una acusación. Yo creo que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado, sobre todo los veteranos, yo no entiendo cómo ver los veteranos, porque nosotros, yo, yo me puedo equivocar muchísimo, y antiguas, que no somos, que no vivimos de esto, tampoco, nosotros, apenas estamos enganchados a esto. Tratando de sacar nuestro, nuestra poca presión en nuestro estrés, hablándole a ustedes sobre la situación y tratando de hacer un, una, un espacio mejor social. Pero debemos de cuidarnos debemos de cuidar que los medios educar informar fortalecer esta sociedad es lo mejor pero no hacer de ella un, un, un método para destruir y acabar con eh, honra porque a mí me da cuerda y me siento bien bien enojado porque se pasan dos horas se pasan dos horas acusándote y después piden perdón en tres segundos ¿qué te parece? Mike? bueno, así es vamos entonces Sergio a una brevísima pausa porque ya está con nosotros nuestro compañero de cada jueves eh, que tiene oye, están, semanas, es, es están así que política a otro nivel mira a ver si algún político de aquí se ha sentido ofendido con esta sesión ¿Eh? vamos a la pausa y a regreso venimos con Ramón Antiguo en el segmento de política pero a otro nivel, así que no le cambie que en breve regresamos.